Buenas noches a las personas próximas a sintonizar este espacio de A la Clara con Caridad. Este es el episodio 59, vamos a estar hablando sobre libros, libreros y librerías. Excusamos eh, a, a Luis Negro, eh, no pudo conectarse, problemas técnicos, así que Luis un saludo y gracias de todas formas por aceptar la invitación. Tenemos aquí Rafa, a Tamara Yantín, ella es propietaria de librería El Candil en Ponce. Tengo la dirección por aquí exacta, lo quería decir, calle Unión, esquina Sol, en el centro del pueblo de Ponce, a una cuadra de, de la plaza pública. Eh, gracias por estar con nosotros, Tamara. Gracias. Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos a dejar a un lado todo lo que está aconteciendo con el plan de ajuste fiscal y, y la llegada de como Rafa le dijo ahorita en las redes sociales del Ñoño eh, para hacer una, una pequeña pausa y, y hablar sobre libros y librerías eh, queremos también que este espacio sea un pequeño homenaje a, a Norberto González falleció la la semana pasada eh, así que este espacio vaya también para servir de homenaje a la gesta que hizo Norberto González en el mundo de los libros y me parece Tamara que tiene, tienes un, una experiencia tuviste una experiencia bien de cerca con, con Norberto a mí me gustaría que, que nos contaras un poco qué de eso que pudiste aprender de Norberto has puesto en práctica en tu librería o, ¿O en este mundo del libro? que les has enseñado? Bueno, pues, eh, yo conocí a al Alberto, yo estimo que hace como 25 años realmente. Este, Cuando yo era secretaria de Malabé, Malabé hacía sus libros, y en esa época casi eran libros, eh, o sea, el, el trabajo de, de, de la distribución era bien artesanal, porque no existían distribuidores más allá de... de del asunto de las revistas que las distribuían por la, por la isla en los diferentes puntos de venta. Distribución de libros como tal era muy raro. Y entonces, este, pues ahí es que yo empiezo a relacionarme con él, en el, para que él pudiera tener este, los libros en, en las librerías de piedra. Y ahí, pues, otros libreros que estaban eh, cerca, pues se enteraban, igual hacíamos la, la, la conexión directa. este De Norberto, pues... Eh, aprendí a que de verdad o sea él, él él no había libro que no que uno no pidiera y que no trataba hiciera lo posible por conseguirlo verdad este y eso pues uno uno cuando yo decido abrir la librería pues también uno, eh, eh, eh, quiere eh, imitar esa, esa esas buenas costumbres <risa> eh, y entonces pues también uno hacía lo posible por, por a través de él o, o a través de, de a los distribuidores de, de los libros, pues hacer el, el, el contacto para lograr tener los libros accesibles a los clientes. Pero casi siempre en la, en la mayor en la mayoría de las ocasiones, pues era la primera, el primer contacto era él, porque como ya él llevaba tantos años en, en el mundo del libro, pues tenía relación con un montón de, de editoriales, ¿verdad? A través de, de, de, de Estados Unidos y de. de España y México y todo ese tipo de cosas. Este, así que primero tocaba esa puerta para tenerlo lo más rápido posible si era el caso. Pero, y después con el tiempo pues fuimos haciendo los contactos con otras este, editoriales fuera de Puerto Rico. Ok. Rafa, tú también tienes experiencia desde la parte editorial. A mí me parece que Tamara eh, también es parte de editorial Mariana. Si tengo Mariana editorial. Una... Eh, eh, bueno, eh, eh, el, el, el, el, el caso de Norberto es, es, es raro porque es un, es un librero que además le, le, nosotros los que tenemos la locura la, la de estar haciendo libros y editoriales independientes le debemos mucho a Norberto porque sin Norberto yo creo que ninguna editorial independiente en Puerto Rico estaría, estaría publicando libros. Norberto fue... Eh, eh, un apoyo técnico y, y en ocasiones hasta económico para, para editoriales independientes. Así que hay muchos escritores y, y muchas editoriales que, que le debemos a, a Norberto ese, ese apoyo. Uh -huh. eh, sí, como pues que de hecho de hecho era el, el, el librero que más libros le compraba a las editoriales. O sea, por ejemplo, este, eh, un librero, incluyéndome, ¿ves? yo no puedo comprar el... Eh, eh, por más best que sea, yo no puedo comprarle a ningún este autor directamente decirle tráeme 200 libros. ¿eh? Uno va comprándolos según se vayan moviendo, pero en el caso de él, pues, él pedía cantidades, porque obviamente también mucha gente de allí se nutre y se lleva, por ejemplo, las librerías, una librería que hay en Aguadilla, una que hay en Humacao, o sea, esas pequeñas librerías que, ven, que encuentran allí como que el, el gran supermercado de libros. Y no tienen que estar corriendo o, o tratando, y eso, pues sí, no, no. Lo que dice Rafa, a las editoriales pequeñas, que es el caso, Mariana no es una editorial este, enorme, ¿verdad? Yo, yo me siento como una editorial pequeña, así que ese, ese esa relación con él, pues sí, es verdad que, que por lo menos esa primera compra que él hacía, por lo menos cubría parte de, de, de la impresión de, del libro, que es el costo más, más alto en, en términos de las publicaciones. Ahí ya por lo menos nos recuperaba el, el, esa, ese primer cantazo. Antes, esa de hablar, antes de hablar por qué todavía persisten en, en publicar eh, libros impresos, que eso ambos, podemos, ambos tienen esa experiencia, a mí me gustaría, Tamara, que nos contara por qué también apuestas a una, a una librería, a un establecimiento físico, en momentos en donde la socialización se da también por Internet. Eh, y puede lograr ser efectiva, no, no sé, hay quien dice que no, pero, pero es un espacio de socialización. porque qué apuestas por un espacio físico? Pues, fíjate, te voy a decir, en, vamos a cumplir ocho años en enero del 2022. Este, y te, te tengo que decir que, obviamente, por este asunto de la pandemia, es que es cuando menos público se ve en la librería y que, sobre todo, eh, que, que permanecen allí, pues porque la gente está en esto de estar, o, o todavía, digo, ahora ya está un poquito más suelto, pero antes de eso, pues todo el mundo tenía el miedo, ¿verdad?, de no estar en, en sitios donde tuviera otra gente que no necesariamente fuera su, su familia y ese tipo de cosas. Pero antes de eso, incluyendo el día después de María, en el candil siempre, durante la semana, y sobre todo los fines de semana, en los días que había actividad, ni te cuento que eh, siempre este hubo ese, esa, esa, ese compromiso de los, de los clientes de siempre y los, y los que querían, tenían la curiosidad de llegar al candil a ver qué era lo que estaba pasando allí, de llegar allí y conocer uh -huh. gente allí, allí, allí hay mucha gente que, que se conocieron en el candil y son como que, o sea, hicieron esa amistad a partir de, de ese encuentro en el candil, que en términos de, de lo que me dices de, de, de que, por qué apostar un espacio físico, porque era un lugar realmente de, de reunión, de encuentro, de gente que quería conocer otra gente, que, que le interesa el tema de los libros y ese tipo de cosas. Ahora este, mismo, tú, que ustedes sepan, yo no sé, Rafa, si, si las ha contado o tú, Tamara, ¿hay ¿cuántas librerías hay en, en Puerto Rico? Yo por ahí hace poco se compartía en redes sociales una, como un mapa, trazando un mapa de dónde, dónde están esos espacios, y yo creo que 18. La mayoría concentrados en el área metropolitana, pero hay en Aguadillas, Rincón, Hormigueros, Espacios de Librería, Atillo Arecibo, Ponce, Barranquita, esto fuera mm. del área metropolitana. La de Barranquita es bastante reciente. Pero ese, ese, ese, ese mapa sumaba 18 librerías. ¿Ustedes conocen sí. más o menos por ahí es que va la cosa? Pues sí, yo entiendo. Bueno, yo no, me sorprende que sean tantas, ¿sabes? Sí, porque no pensaba que eran de verdad, de verdad, de verdad. Pensaba yo, que era. Yo había, yo había contado también 18, eh, uh -huh. hace, hace, hace par de semanas estaba precisamente tratando de, de ver si hay la información sobre cuántas librerías hay en Puerto Rico y, y de manera informal conté aproximadamente 18 también. Eso sin contar con algunas librerías eh, que son religiosas, que no las cuento porque solamente venden. El libro es religioso, ¿verdad? No, nada, nada contra la librería religiosa, pero, pero utilizando ese mismo, ese mismo tema como pie Forzado, en Puerto Rico, por ejemplo, no existe ninguna organización similar, por ejemplo, a una cámara del libro que pueda dar información no solamente de cuántas librerías, sino eh, eh, preguntas sobre el mercado editorial simple en Puerto Rico, qué tipo de lectura se está vendiendo. Eh, ¿Cuántos libros se producen o se venden en Puerto Rico? ¿Cuántos uh -huh. libros son eh, traducciones? Etcétera? Uh -huh. Ese tipo de pregunta que, que sería muy buena para, para una industria del libro en Puerto Rico no se puede contestar de manera fácil porque no hay una, por ejemplo, una cámara del libro. Yo recuerdo uh -huh. hace cinco o seis años, me parece que fue en el 2015, que se creó la Asociación Puertorriqueña. De, de la industria ¿April? del libro. Abril. ¿Sí? De la puertorriqueña de la industria del libro. Eh, que si mi memoria no me falla, se reunió una vez y jamás se volvió a reunir. Eh, o sea que fue una asociación que no, no tuvo mucha eh, bueno y, digamos. Te voy a decir más, cuando a Puerto Rico, Venezuela, le dedica la Feria del Libro en el 2015, precisamente, ahí es que yo me entero que esa que esa asociación existía y, y siempre hubo un pugilato porque no se sabía, este, por, el, la, este, por la relación esta, ¿verdad? De, de, económica, de que no se pueden hacer transacciones este, entre Venezuela y Puerto Rico de forma directa, pues tenía que ellos identificar a quién le hacían el pago de los libros aquí en Puerto Rico, de todos los libros que se vendieron, porque se vendieron, creo que Puerto Rico, según me cuentan, ¿verdad? El stand de Puerto Rico no vacío, no había libros este, después que terminó la feria, así que todos esos libros se vendieron, pero nunca se emitieron el pago porque nunca se pusieron de acuerdo a quién era la persona, o sea, qué entidad acá iba a recibir el dinero para después distribuirlo a las diferentes editoriales y a los autores. Así que, pues mal. sí, solamente hablando de, de la, la producción del libro en puerto rico de manera informal porque no tenemos datos datos concretos reales digamos pero pero igual contando de manera informal yo he llegado a contar 35 editoriales independientes probablemente hay más pero yo he contado 35 eh, y, y, y qué sé yo cada dos meses o tres meses me entero de que hay una otra editorial eh, eh, que se está que se está formando sobre todo porque se facilita la publicación de libros por las razones que sabemos, ¿no? El, el on-demand, puedes hacer cuatro libros, eh, Exacto. cuatro ejemplares, ¿no? Puedes hacer 200 o cuatro ejemplares. Y eso y eso implica la, la posibilidad de, de publicar muchos más títulos, ¿verdad? No más libros, sino más títulos. Más eh, la, la, la forma en, el, en la que estás vendiendo libros en, en, en tu librería, ¿Tú podrías decir que la mayoría de los libros que tienes allí son libros puertorriqueños y de editoriales independientes? O, o, o el, el, el... Pues mira, hay un... Yo te... me atrevería a decirte que hay... Yo creo que estamos en, en términos de... En, en, si lo vamos a contabilizar, lo que sale a través de editoriales independientes... Y los autores independientes, porque han surgido un montón de autores independientes, que es una barbaridad. O sea, yo te puedo decir de un autor que, que tiene 18 libros, que, de cuanto tengo, tú te puedes imaginar que tú dices, tú sabes, como que, sí, y entonces, sí, de verdad, te puedo. Este, y entonces hay, yo creo que ahí hay un, un, un balance bastante. Hay, obviamente, hay más autores independientes que editoriales porque hay mucha gente que, pues, de los que hacen su librito por su cuenta y va a la imprenta, Ajá. pues, y, y hacen su, porque es su sueño, esto, aquello, lo otro, pues, lo tenían en, en planes hacer, y, y, y la pandemia los dejó terminar, esa, ese tipo de cosas. Pero la cantidad de, y, y la cantidad de, de editoriales, sí, yo creo que deben andar por esos treinta y pico, porque también han cerrado otras. O sea, hay unas que, que han cerrado porque no, no, por el, el tema de la distribución, Distribución y cobrar y todo ese tipo de cosas que, que es bastante tedioso y complicado. Bueno, y, claro, eh, y con la pandemia también el, el, el asunto está, de distribución se tiene que ver... Sí. Hecho no, a mí me, a mí me pasó que yo tuve que básicamente más allá de, de, bueno, cuando cerramos aquí que no, que uno no podía hacer nada, pues realmente yo lo único que podía hacer eran pedidos a, a Estados Unidos, a Random House y todas esas cosas, porque ellos seguían allá. este... O sea, la producción de ellos siguió, entonces yo tenía la, la, la conveniencia de que me los llevaban a la librería a través de, de UPS o cosas de esas. O sea, que no tenía que, que salir a ningún lado, solamente ir a la librería y recibir al, al, al que entregaba. Así que eso provocó que yo me, de comprara en ese momento más libros a, a Random House que a, a los mismos autores aquí, porque no. Y además nadie estaba produciendo, como quien dice aquí, Sí. en ese momento. Oye, eh, Tamara, eh, eh, ¿cuán necesario es para la existencia de una librería eh, eh, que exista o que la librería cuente con otros productos que no sean libros? Eh, eh, ¿Es lo que le da la vitalidad al espacio? A que hablábamos ahorita de esa socialización, pero esa socialización se da a través de, de otros productos que no necesariamente son libros. Bueno, pues en mi caso, pues el café es una de, de esos productos. Este... Claro, eh, también con el, junto con el café, pues uno tiene el espacio de, de quesadillas y, y sándwiches y cosas más livianas, cositas así. Pero igual en este tiempo de la pandemia, eso eh, básicamente la gente no, o sea, to, toman café, pero no, no necesariamente consumen este, los otros productos. Y en, el, en el, yo yo tenía una bohemia fija mensualmente, así que ahí pues se iba el vino, la cerveza. Este, ahí se movía más pero eh, yo quisiera decir que eh, el espacio de la librería es un espacio no solamente necesario porque porque es una industria y porque los libros son importantes eh, es que las librerías son espacios de discusión que no se pueden reproducir en otros espacios eh, hay, hay una hay unas cierta idea de que la, la socialización a través de los, los medios eh, y de las redes eh, es exactamente igual a la, a, a la socialización fuera de las redes. En absoluto es eh, posible decir eso. Eh, son dos cosas totalmente diferentes. Una, una, una relación que se establece en un espacio físico, sobre todo como una librería, implica ralentizar la relación, eh, la conversación. Eh, y por otro lado, la, la manera en que se tiene de planificar y hacer proyectos editoriales, por cierto, eh, o proyectos de libros que, que suceden cuando uno está en una conversación, en una, en una reunión, en un espacio como una librería, eh, tiene como, como resultado la reproducción de libros, proyectos y de, y de actividades dentro de, de la librería. Eh, el, el, el, el contacto humano, es decir, como le decimos ahora, presencial, eh, uh -huh. Siempre tiene unos valores diferentes a, a las relaciones que se establecen, me refiero ¿verdad? a la comunicación que se establece a través de, la, de, la, de las redes o diferentes plataformas. Eh, uh -huh. eh, por, por, por dar ejemplo, yo, yo eh, puedo dar testimonio de reuniones entre cinco personas, cuatro personas, y que tienen como resultado varios proyectos de escritura, varios proyectos uh -huh. de libros e ideas sobre qué cosas hacer específicamente en el espacio en el que se está hablando. Que, que, por supuesto, uh -huh. puedo garantizar que en el, eh, en el candil sucede a cada rato, ¿no? Una, una presentación de libros tiene como resultado más ideas sobre otras presentaciones de libros, proyectos sí. de escritura, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, eh, aparte de que el contacto humano siempre es mucho más rico que, que el contacto a través de cuadritos en, en sí. un buen no. Sí, y otra cosa, por ejemplo, en el candil, este bueno desde que, si la, que la discusión de las cenizas, que todo ese tipo de cosas, entonces obliga a precisamente a lo que dice Rafa, ir, de ahí sale un proyecto de, mira, vamos a hacer una exhibición de, la, de, de todo esto que está pasando con la ceniza. pues se hace una exhibición de fotografía de todas esas protestas y todo ese tipo de cosas, ¿Ves? Que, que de, de, de una conferencia de, sobre, sobre las cenizas, eh, para para explicarle a la gente lo, lo, la importancia de las protestas por la ceniza y ese tipo de cosas, ahí sale una exposición de fotografía. Y así sucesivamente, este, igual a veces llega gente allí que no se conocen y de momento uno escucha al otro hablar sobre el libro tal y, y, y termina comprando el libro que escuchó al otro hablar porque le, le, nunca lo, no, no había este, escuchado sobre el libro, por ejemplo, este, el retrato de economizado. Eso, eso es como que... Cuando la gente lo descubre o, o hay gente que pregunta, mire, ¿qué tú me recomiendas leer y siguen, ¿verdad? Recomiendan, y entonces esta persona que nunca había escuchado ese título o lo que fuera, pues esa conversación con esta persona que acaba de conocer en, en muchas ocasiones, pues provoca ¿verdad? su interés por algunos títulos en particular que nunca antes este, había considerado. Tamara, cuando, cuando uno busca información y encuentra cosas, y de nuevo, ¿verdad? Son conjeturas porque yo no sé de dónde se sacan los datos, pero he, he leído datos que, que apuntan a que en Puerto Rico el 70% de los compradores de libros son mujeres y el 30% son hombres. Qué no interesante me pare, eso. No, no, no, me, no me preguntes de dónde sale la información, pero la he leído en tres lugares diferentes. Este, uh -huh. El Adokin <risa> Times eh, y, dos, y dos revistas más. Eh, bueno, pero de todas maneras es. me parece interesante eso, ¿verdad? 70% mujeres, 30% hombres. Bueno, eh, quizás eh, la estadística eh. pueda ir a tono con, con la otra estadística de que son, somos más las mujeres que están estudiando en las universidades también, quizás. Sí, pueda. eso, eso, eso, eso podría podría ser. ser. O somos las mujeres. Las estamos, mira, la que compramos libros para regalárselo a los hombres. <risa> <risa> y por eso ahí está el número. <risa> pero, pero esa es tu experiencia en el, en, en el candil. Pues mira, decir que... sí, sí, allí, mira, tengo una, una, unos clientes que son bien, eh, él es, ella es doctora y él es, yo creo que es abogado, y entonces una vez al mes van a la librería, y entonces ellos, él hace su, su torre de libros y ella hace la, la de ellos a comprar, y a, me está curioso porque son como que gustos bien, distintos en, en lo que en, en lo que le gusta leer y entonces además compran para el nieto que vive en qué sé yo dónde y es arquitecto y ese tipo de cosas. este Y yo creo que, que eso depende también verdad de, de la... Eh, en el caso de Ponce, cuando yo, cuando yo empecé a trabajar con Malabra, yo me di cuenta que en Ponce había un, una, un, una población de, de profesionales que les gustaba leer, porque recuerdo las las, de, la, las tertulias en la oficina de Malabé con, con el tema de los libros. este Y que y, y entendía que eran más los hombres los que compraban libros que mujeres en ese momento. Pero allí no, no, no he medido eso de de, cua, de cuántas, o sea, de, entre mujeres y hombres quieren comprar más. No es la que no le lo, no lo pero voy a tenerlo en cuenta para darle unos números de aquí a un par de meses. Yo, yo creo que lo que dice Gabriela tiene, tiene sentido. Y, y, sí, y de sí. nuevo, el, el dato parecería más bien una conjetura, porque yo no sé si, si, no, hay, si no hay una métrica, digamos, eh, de la industria, por decirlo, pues puede ser una, una apreciación que tiene algo. Por ejemplo, te, te, te hablo de lo siguiente, la mayoría de los compradores de libros eh, ah. tienen eh, aproximadamente entre 16 y 49 años. Eh, yo no sé de dónde se saca la cifra de nuevo, ¿verdad? Pero ahí, ahí aparece eh, esa cifra. Y que el, el, después de los 50 años, lo que llamamos los baby boomers, en realidad, pues quienes compran son, son los hombres. De nuevo, no tengo, no tengo idea. A mí, lo que sí me, a mí lo que sí me gusta de las librerías, por ejemplo, es que... Cuando, cuando eh, eh, como, como dice Gabriela, verdad, los lo estudiantes, sobre todo las estudiantes, su mayoría son, son mujeres, eh, encuentran textos en las librerías de ciencia ficción. Por dar un ejemplo, ciencia ficción en español o ciencia ficción en, eh, de Puerto Rico es una sorpresa mayúscula, porque la idea que se tiene es que ciencia ficción es un género anglosajón. Eh, sí. Pues eso, eso es un detalle que se da en espacios como las librerías. Porque okay. Cuando tú entras a Amazon a buscar un libro, tú vas con la idea de cuál es el libro que vas a buscar y no estás caminando por las góndolas, ¿verdad? No encuentras de momento un libro que te interesa. Pues ese, ese efecto que es tan chévere, ¿verdad? Como encontrar algo eh, que, que no sabías y te llama la atención, eso se da en, en las librerías. Yo creo que las librerías, aparte de, de libros, eh, son un lugar de conexión eh, que no, no tiene... No tiene manera de repetirse en, otro, en otros espacios. Oye, Rafa, y ahora que tú mencionas eso, mi experiencia, yo, yo no he estado en el Candil, tengo que pasar por allí, pero sí, sí he estado en la esquina de, de Luis Negrón y, y a mí me parece que también la ayuda que puede ofrecer un librero es, es vital para ese descubrir de, de libros. A veces tú has perdido o perdida y no sabes qué, qué comprar y esa aportación que pueda dar el librero es, es vital. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, Tamara, para mantenerte al tanto de, de títulos y de, de novedades eh, para poder sugerir al que vaya por allí a, a comprar? Pues mira, mira, yo me tengo miedo cada vez que me cae un catálogo de esos, de miles de títulos, que uno piensa, que uno se cree que uno, que o sea, como si fueran gratis, y tú dices voy a pedir cinco catálogos. <risa> eh, <risa> eh, después me digo, espérate, que estoy, hay que pagarlo. <risa> Pero trato de ser, de o sea, en términos de las novedades, pues siempre uno, la, la gente empieza a llamar. Por ejemplo, me pasa mucho que la gente ve que salió en España el premio tal, y ellos piensan que eso ya a los dos días está aquí, y empiezan a llamar, pues ya tú sabes que eso tienes que tenerlo, ahí, a, a, a, a, o sea, a, a, de la forma más rápida posible tienes que, que tener eso ahí, porque... La gente de los que si van a la librería donde si no lo consiguen y después lo consiguen en Amazon, pues ya olvídate que ya nos descartaron. este Pero entonces tratamos de, de, de, sobre todo estas cosas que se están publicando aquí, lo que tiene que ver con, con ambientes, el deporte, ese tipo de cosas, porque ya uno tiene unos clientes que... Uno, uno le tiene ya el sello puesto, a este le gusta el deporte, a este le gusta la ciencia, tal cosa. Y entonces, cuando llegan, ya, eh, mira, fulano llegó tal cosa de, de tal tema que te interesa, o sea, que, que yo sé que te gusta. Y, y así es la forma en que uno puede mantenerlos a ellos también, eh, ¿verdad? Estar día con los temas que, que le interesan. Me pasó hace un año, dos años con un papá que, que quería regalar libros y le quería regalar libros a la esposa, a la hija, al hijo, a la yerna, al mundo. Y entonces yo empecé, pues dame, dime qué da, dime qué está estudiando, dime qué cosa. Y entonces el tipo salió de allí con todo, con seis o siete regalos envueltos y qué sé yo qué, feliz porque llevaba ya su, su, su regalo de Navidad a todo el mundo sin, sin pugilatearse. Pero obviamente uno, uno tiene que preguntar más allá porque yo no le voy a recomendar un libro de política a alguien que que lo que les gusta es, este, este, no sé, que sabe la gente, o algo así. tiene que tantear los gustos de cada uno, de, de cada persona para poder recomendar. ¿Hay, y, hay, y, hay, librero, hay libreros que son legendarios. Yo recuerdo el de, el de la librería americana en Río Piedra. Gallagher, Ajá. que era un, un libro, un libro de argentino, que era un tipo de, de muy mal carácter, era lo que, lo que nosotros llamamos carne de puerco. Este, y, pero, era un, pero era un gran conocedor de, de, de libros. Y poco a poco, pues él iba sabiendo tus gustos y tú llegabas y tú te recomendaba un libro. Digo, sin sonreírse ni nada, pero te recomendaba un libro. Eh, yo no, no puedo dejar de mencionar a Eddie, Eddie Ortiz que es un excelente librero, un, un tipo que tú llegabas y te daba un, una sugerencia y siempre la pegaba y si tú no sabías quién era el autor, abrías el libro y lo leías y decía bueno, este, este tipo sabe lo que, lo que, lo que necesito eh, hay otros libreros contemporáneos, porque digo Gallagher Gallagher debe, tiene que haber fallecido hace medio siglo, pero, pero es una, una leyenda eh, en San Juan, en Laberinto, está Tito Renta eh, y José, que son excelentes libreros también. Eh, y lamentablemente, pues no hay muchas librerías. Y, y yo solamente conozco a Tamara, José, a, a los que quedan de las pocas librerías. ¿no? Pero, pero el librero, como, como dice Tamara, tiene, tiene ese ojo de ir buscando lo, los gustos de cada cual. A mí lo que me sorprende es. Que puede, por ejemplo, llega a tu librería 20 personas y, y tú no tienes que pensar demasiado en los gustos de esas 20 personas porque ya los conociste, ya los, ya, ya ah. sabes por dónde vienen. Eso es, a mí, bueno, eso no lo tiene Amazon, por ejemplo, ah, eh, no. esa, esa conexión. Exactamente. Mira, yo, por ejemplo, cuando voy a, a las ferias, que, que es donde único podemos a veces tener los libros del de, Fondo de Cultura Económica, que son unos libros. O sea, el siglo XXI y fondo de cultura son cosas que, de verdad, lo que publica esa gente está fuera de liga y, y hay que tenerlo para, para unas personas en particular. Y yo cuando llego de la feria, que las cajas llegan dos o tres días después de mí, llamo a ciertas si personas, mira, llegó esto, ven a verlo, porque si no yo lo que compro son tres, cinco, dependiendo, ¿verdad? Para poder traer variedad. Y básicamente no los he registrado todavía cuando ya los libros están... Ya tienen este nombre y apellido de quien los quiere. este Porque son temas, volvemos, que tampoco son libros que llegan aquí con facilidad, no tienen distribución aquí ni nada de eso. Y, y como ya no se hacen ¿verdad? ese intercambio y esas ferias que se hacían, que, que ellos podían venir a, a, a traer sus libros acá, pues un poquito más complicado. Mira, a mí me surge una pregunta. Este, ah, bueno, Garaciera Rodríguez Martino pregunta que si habíamos mencionado a Jesús Tomé. Ah, claro. claro Jesús Tomé de la vieja tertulia. Otro, otro sabio librero. Eh, con una personalidad casi como zen. Era como un monje zen en una librería. Pero igual, él sabía, sabía tus gustos. No, no, no. Pues, excelente poeta, por cierto, un gran excelente poeta Jesús Tomé miren ustedes consideran que el libro es caro ese debate quizá eterno de, de cuán caro sea como artículo o cuán caro puede costar en una librería versus amazon por ejemplo bueno a veces yo me veo en la obligación de hacerle el mapa a la gente de que a veces se quejan de que ah, este libro vale 25 dólares por ejemplo entonces, que en Amazon está en. Porque me hace esa comparación de que Amazon está en 22. Entonces yo le digo, fíjese, aquí este aquí se paga empleado a, a X, ¿verdad? Eh, porque lo, los empleados de Amazon, yo tengo un primo que trabajaba allí, así que me contaba la. la, la los, las, las condiciones de trabajo son pésimas y qué sé yo qué, yo además aquí hay que pagar aire acondicionado, hay que pagar renta, que tal, que tal, que tal, que tal, y no tenemos las ventas que tienen Amazon, obviamente, porque pues, mientras uno está durmiendo, ellos están vendiendo millones, este, y así sucesivamente. Entonces uno hay gente que uno, hay gente que lo entiende y que dice en contra déjame aportar ¿verdad? aquí, aunque me, me, me gaste tres dólares más a comprárselo a Amazon, que además va a tardar en llegar si te llega. Porque Amazon, te, tú te descuenta de momento la, la, la compra, pero no hay garantía de que el libro te llegue en dos días ni en tres días, porque igual te pueden decir el libro se tarda dos semanas en llegar. porque Porque ellos se lo están pidiendo al suplidor en qué sé yo dónde. ¿eh? No, no te cuesta quieren, el envío, ¿eh? ah, te, cobran te, cobran, el, te cobran el envío, el envío también. ¿eh? Ah. Igual cuando tú le vendes a Amazon, el, el, el, el autor o el editor que le vende a Amazon, ese libro que tú le envías a ellos, que ya te están exigiendo un 55% de descuento del precio de venta, tú pagas el envío. Ese envío que tú le haces a ellos, tú lo pagas. Y ellos se lo cobran al cliente. El envío de, de ellos al cliente. O sea, ellos ganan por las cuatro esquinas sin mover un dedo, como quien dice, porque realmente tú le estás haciendo el trabajo de enviarle el libro a ellos. Ellos allá entonces tienen... Esa la única intervención de, de, esa, de ese empleado que lo coge y se lo envía al, al, al comprador, pero igual, y cuando vienes a ver, ellos se quedaron con un 55%, a veces mucho más que las mismas editoriales. Hay editoriales que cuando publican un libro, lo único que le ganan es un 20% un 25% de, de, después que, que, que sumas y gestas y sacas todo. Lo, y entonces ellos, ellos de entrada ya se quedan con un 55% de, del, del precio de venta. La, los, los, los, libros, los libros son una, una inversión. Hay un, hay un filósofo puertorriqueño eh, que, que se llama Benito, que dice, si me preguntan por qué he visto caro, ¿tú no ves que yo soy caro? Eh, desde luego se me nota que mi flow es caro. Y entonces yo siempre digo, mira, el flow de los libros, el, el libro es una máquina de una perfección tal y de una, y de una capacidad tal. Este libro, claro, este libro se hizo en Cuba y, y en Cuba están subvencionados y cuesta bien barato. Pero Ajá. ponle que lo hubiese, que lo hubiese comprado en, en cualquier librería, que lo compré en la librería de Tamara Yantien en el 1990, cosa que es imposible porque no, no estaba... Pero este Exacto. libro tiene 30 años. Este mm. libro tiene 30 años. Y yo lo abro y funciona exactamente igual hace 30 años. Esta, esta información es energía. Y esto uh -huh. funciona porque esto es una tecnología tan y tan y tan buena que desde el primer libro hasta el día de hoy siguen apareciendo la misma tecnología Exacto. y esto no gasta energía. Mira, yo abro aquí, lo cierro, prendí y apagó y no gasta energía. O sea, esto, esto es tecnología valiosa eh, uh -huh. y esto a lo, a lo mejor me costó 20 pesos hace 30 años. Esto me costó finalmente, menos de un chavo en, en, al, al, al día. Entonces esa vaina de que los libros los libros están caros. Bueno, los libros están caros y la luz está cara y todo está caro en el mundo. Si a usted le, le molesta mucho que las cosas sean caras, pues entonces transforme las relaciones de producción y entonces estarán más baratos. Pero mientras tanto, si usted se paga 50 pesos por un bistec en, en Casa Italia, pues pague ese 20 pesos por un libro que le dura 30, 40 años. A veces hay, hay personas que llegan y después que cogen los libros dicen, ay, yo no puedo venir aquí, porque es que yo salgo de aquí, yo salgo pelado de aquí, yo le digo, usted tiene bote, tiene bote, no, tiene que hacer playa, no, puede, este es el gusto que usted se está dando ¿cuál es no, ah no no, pues, aquí está, y tú sabes, con eso los calmo. Porque Bien, yo voy a hacer aquí. Una, una intervención porque Maribel Franco nos dice que menciona que no ha podido entrar a los comentarios, pero que era eh, tenía que mencionar que Tamara es amiga y aliada importante de Claridad y de la Claritienda. Así que eso, eso nos da paso para hablar de una actividad que tenemos el próximo jueves 28 de octubre, frente a la sede en Río Piedra, eh, en la calle Borinqueña. Eh, y entonces tenemos aquí a Abel vaega que va a hablarnos un poquito sobre qué va a acontecer ese, ese jueves, el próximo jueves, que va, de hecho va a estar la claritienda también con una mesa. Eh, uh -huh. Así que voy a darle paso aquí a Bel y luego continuamos hablando un poquito más sobre el, sobre el libro y las librerías. Buenas noches, Abel. ¿cómo estás? Hola, hola, gracias, gracias Gabriela, por darme este break, pero nada, yo estaba bien contento escuchándolos ustedes hablando de la librería. Qué bueno que me dices que me escuchaba no escuchabas, porque no sabía si nos estabas escuchando o no ahí tras bastidores. Yo conozco, yo conozco la, la experiencia de salir pelado de una librería. ¿Viste? <risa> <risa> cómo se siente? ¿Cómo es? pelado pero Prefiero salir pelado de una librería que salir pelado de cualquier otro lugar. De la Autoridad eléctrica, por ejemplo. De, de Luma, de Luma. De pa, de, de Luma. Luma. De Luma. Y, y tengo que reconocer que yo sí he ido al Candil en Ponce y he llevado a mis hijos al Candil actividades, ¿verdad? De niños que se organizan en la librería del Candil. Y más que una librería, es un espacio cultural bien importante... En el pueblo, en el mismo casco del pueblo de Ponce, es realmente, es más, es más que una tienda ¿verdad? de libros, es un, es un espacio cultural donde se hacen actividades, se hacen presentaciones de libros, eh, presentaciones de discos, actividades musicales. Eh. El Candil es, eh, es un referente cultural importante en Ponce, yo creo que, que eso vale la pena decirlo, ¿verdad? Que, y obviamente, pues, uno llega por alguna actividad que haya y sale con un montón de libros en las manos. Sale blindado, sale blindado. Y, sale y blindado. Queda, queda. Aquí Pedro Brito dice que lo que que lo que sale caro es no leer y quedarse bruto. No, Entonces... eh. Gracias, Pedro. Mira, a ver, pues, cuéntanos un poquito qué va a estar pasando el, el jueves y con la claritienda también. Nada, yo, yo, yo, yo lo, que, lo que tengo que decirle, ¿verdad? Gracias, Gabriela, por el espacio. Y mira, el jueves que viene, el jueves 28 de octubre, en Claridad, en los predios del periódico Claridad, se va a estar dando una actividad que se conoce como el Festivalito. Porque, porque es un pequeño festival que va a ocurrir allí. Es una actividad musical, cultural, artesanal, de bebelata, ¿verdad? porque los festivales son de bebelata también, que vamos a estar haciendo en, los, en, ¿verdad? en las inmediaciones del periódico Claridad y en preparación hacia el festival del año que viene. ¿verdad? En cierta manera estamos recaudando fondos para la actividad del festival. Eh, eh, obviamente, como todos los lectores de Claridad saben, la pandemia, como a todos, nos ha dado duro nos ha impedido vender el periódico e imprimir el periódico de la manera en que normalmente se hace. Y como resultado ¿verdad? hemos tenido que hacer un sinnúmero de actividades y de cambios en la forma en que se distribuye el periódico y en la que se lleva la información del periódico. Y este año queremos que el festival quede bien y previo al festival este 28 de octubre, jueves 28, vamos a tener el festivalito, que es una actividad de recaudación de fondos en preparación al festival. Y en el festivalito va a estar Mapelle, el grupo, la Orquesta Nacional Boricua Mapelle. Va a estar un grupo de plena que se está gestando ahora mismo, un plenazo que va a estar ocurriendo. Y cierra el festivalito el 28 de octubre, Tito Auger que acaba de venir de una actividad multitudinaria en el Choliseo y nos, y nos engalana verdaderamente con su presencia en el festivalito. Así que vamos a estar teniendo una actividad musical, cultural. También va a haber artesanos, van a haber kioscos, van a haber este, comida, bebida y todo esto. Obviamente hace falta que traigan pruebas de vacunación. Así es que... Vamos a estar tomando todas las precauciones para el COVID, porque la pandemia aún no ha terminado. Así que vamos a estar tomando todas las precauciones, vamos a estar verificando pruebas de vacunación, pero va a haber comida, va a haber eh, bebida, vamos a tener un kiosco y vamos a tener música esa noche. Así que va a estar todo, va a estar la Claritienda también vendiendo libros. Así que yo espero que salgan pelados del festivalito también de comprar estos libros de la Claritienda. Por aquí tenía el cartelito, pero no estoy tratando de compartir pantalla y no, no me sale. Así que, Pero está está por las redes sociales, ha estado distribuyéndose el, el cartelito que se preparó de, a, a modo de promoción. Así que los esperamos a todos y todas a partir de las 6 de la tarde eh, para un bueno, compartir bonito entre libros y, y música y entre compañeros y compañeras. Es importante que todos vengan porque con los recaudos del Festivalito podremos hacer el festival grande de claridad, ¿verdad? Que siempre se hace la actividad grande de recaudación de fondos en la última semana de febrero del 2022. Así que el Festivalito es parte integral, ¿verdad?, de todo esto. Así que, por favor, vengan este jueves. Sabemos que es un jueves temprano por la tarde, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde vamos a estar allí en el festivalito, salgan de sus trabajos y caiganle al festivalito que vamos a estar allí esperándolo Bueno, pues a ver muchas gracias por ese anuncio anuncio no pagado No, que para nada pero... vamos, a... <risa> <risa> te vamos a, a, a menudo para que den los anuncios porque a, a mí a mí no me gusta mucho esa parte de anunciar, así que te, te vamos a traer yo siempre doy la anécdota de, de Cancel que fue el que mejor promocionó ah, aquí sí. con, esta, con esta nueva. Eh, pero nada, cuando quieras pasar, a ver, estás invitado por aquí para pa promocionar actividades. Estoy disponible. Gracias, gracias por estar. Y ¿no puedes quedar ahí tras bastidores escuchándonos, si desea. Gracias, Tamara. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues entonces, Rafa, ¿quieres aburrir? Tamara, Tamara eh, hay que agradecerle. Ponce, del siglo XIX, era la, la, la, la capital la capital económica de Puerto Rico, aunque pues San Juan es la capital administrativa. Pero Ponce, de Ponce salieron tantos escritores eh, eh, políticos, para bien o para mal. Bueno, de, de, de Ponce, Pedro Alviso Campos, no pero el, el, el espacio de, de, de Tamara, eh, el Candil, es un, es un espacio que hay que apoyar porque, porque tener una lidería eh, y, en el, y, en el, y casi en el casco urbano de Ponce, eh, que también ha sufrido los rigores verdad del, del, del, del mal desarrollo en Puerto Rico, eh, es un Para mí es un bastión, o sea, para mí eso es un lugar que, que, hay, que, que hay que apoyar. Eh, porque pues continúa una tradición que no se puede morir. Es un, además de que es una tradición, es una industria, y es una industria puertorriqueña, y hay, que, y hay que apoyarla. Tamara, yo leí por ahí en la Perla del Sur, un reportaje que te hicieron en, en mayo, que tú desde mm -hmm. de, de joven... Tenía cierto, cierto aprecio o amor por la literatura, un poco infundado por, por tu mamá. Mi mamá, eh, que era maestra. Ya tú sabes que uno vivía jodeados de libros <risa> sí. Y entonces, ¿por, ¿por qué ese espacio? Porque el reportaje decía que habías pasado en algún momento por la acera y viste ese espacio y dijiste, ahí es que voy a montar mi librería. Pero, ¿por qué Ponce y por qué ese espacio particular? Bueno, primero, yo nací en Ponce. Me crié en, en, en el bosque toro negro, pero nací en Ponce. Entonces, cuando voy a la universidad a, a estudiar, pues voy a Ponce a estudiar. Y desde ahí, o sea, a partir de los 18 años, mi vida fue más de Ponce que de otro lado. Este, después de eso, estuve un tiempo corto en Manatí y regreso a Ponce. Ahí es que empiezo a trabajar con el licenciado Pedro Maraved, hasta que decido irme para mudarme para Guabate. Porque me iba, iba a Río Piedra a hacer maestría. Así que esas vueltas del mundo, intenté la vida con abogados en. trabajando con abogados en San Juan y no resultó. Así que un día Rafi Manuel y me dijo, pero ahí está Mariana Editores, que no está, no, no está haciendo nada, porque Rafi funda Mariana Editores para publicar un libro de, de Elena, de su esposa, de, sobre. La cuestión de, de, de la Marina, cuando la Marina salió de Villegas y, y todas esas cosas, contaron una, una anécdota de familia. Entonces ellos eh, crearon a Mariana Editores, por eso Mariana es por Mariana, la hija de, de Rafi. Uh -huh. eh, eh, entonces Mariana estaba, no estaba operando, no, no estaba produciendo nada, y entonces Rafi me, me, me pone a Mariana Editores en las manos. Y entonces seguimos ahí empezamos con, con la distribución de libros, yo llegué a tener el catálogo de Huracán, que era un catálogo enorme. Este, y, y entonces le, le daba la vuelta a la isla dos veces al mes para ir a las librerías, incluyendo Mayagüez, Aguadilla, que todavía existían librerías por allá. Este, y entonces eh, empiezo a ir a los festivales tanto a Claridad como a otros festivales, el, el Festival de la Maca, en, en, en San Sebastián, en Batanquita, me invitaban, y entonces iba con mesas de libros, y entonces ahí, pues, este, yo les decía a los Nereida siempre, me gustaría tener, me gustaría algún día tener una librería, hasta que, pues, pasé por esa esquinita en la calle Unión, que justo es dos bloques más abajo de donde yo me hospedaba cuando me fui a Ponce a estudiar, allí mismo en la calle Unión me hospedé yo. Este, los años que estuve en la universidad de, de, de la UPJ en Ponce. pues esas vueltas que da la vida. ¿Y se te hizo fácil adquirir el, el lugar? Eh, pues sí, tú... básicamente el, el dueño del espacio, que es el mismo dueño donde estoy ahora, pues sí, eh, no, no fue... sí que era bien pequeño, yo no sé si Rafa llegó a ir a aquella versión del cantil, este 40x40, 40, algo así, porque era bien pequeño. Sí, pero ahora, el de ahora es grande, pero sí fui al, fui al pequeño. Sí, sí, pues, y aquello, pues aquel tenía un, un pasillo y entonces cuando eran actividades grandes, allí Dani dio un concierto de danzas en aquel pasillo. De, de, de ese, digo, y la, y la inauguración fue en el pasillo porque la gente no cabía dentro de la librería. este Y entonces allí teníamos el beneficio de que había estacionamiento en la parte de atrás, así que la gente llegaba y se estacionaba y por ahí no entraba a la librería. Eh, pero dos años nada más estuve allí porque ya no cabíamos. Luz Nereida me decía, ¿dónde más vas a seguir poniendo libros? Porque cada vez que yo llegaba con cajas de libros, Luz me decía, ¿dónde vas a seguir poniendo? Y yo, bueno, Luz, preocúpate cuando aparezca con bolsos de papa. Que entonces vamos a vender papa. Pero, este, eso, y eso provocó que nos mudáramos a la esquina, que de hecho lo que hicimos fue cruzar la calle Sol, básicamente. Y la mudanza la hicimos a pie un domingo. Bueno, ahí quemaron, con el calor de pool, se quemaron varias calorías moviendo sí. cajas Uy, de libros. De verdad, entre amigos y clientes, fueron los que nos mudaron. O sea, fue un domingo, el mismo domingo que cumplíamos dos años de haber abierto, nos mudaron de, o sea, nos mudamos en carritos y, y este, ¿cómo es? En los, en los antrops mudamos, bueno, no, no, nunca echamos una caja en un camión con guagua para moverla porque estábamos cruzando una acera. Usamos de una cera a la otra. Y la, la mudanza la hicieron amigos y clientes. Fue algo bien cómico. <risa> eh, el Candil también, está, ¿es socia tuya? la Sí, es, es un proyecto de ambas. Bueno, yo fui, yo, como ella siempre me había escuchado, que a mí me gustaría, eh, me, me gustaría tener una librería, pues ella se, se pasaba... Este, me dice, ¿tú verás que algún día lo vas a tener? Y cuando vi el espacio, la llamé a ella y le pregunté que si ella quería ser mi socia, porque además yo le publico los libros con Mariana Editores a ella. Mm. Y entonces, pues, eh, porque me parece que la, la aportación de ella es muy valiosa, ¿verdad? Sí. Este, ella se concentró en la organización de los libros y ese tipo de cosas. Este, y eso, pues, yo creo que para mí es bien importante que la librería tenga eh, una organización, porque eh, para uno es más fácil decirle, cuando la gente llega, mira lo de Puerto Rico, pues Puerto Rico es todo esto, y ahí dentro de esa, esta historia, novela, esto, ¿ves? Y así, pues, la, la, y así la hemos mantenido. Nos preguntan por, esto, por aquí que si han pensado traer, traer el, algún espacio, una especie de, del candil acá a San Juan. Es decir, lo, lo, lo Es que allá no, hay otras librerías ya y la que sería, es que no, no es fácil en este país llevar. <risa> o sea, a, a, mí, a mí me encantaría, no, y fíjate, no, San Juan no tanto, porque sé que hay otros este, compañeros que están haciendo ese trabajo allí, pero hay otros pueblos que necesitan librería. Pero es que es bien que cuesta este, no, arriba vale. en este país. Para el aire este, que yo creo que para, para el aire es? este. Y sí, hay para un animal. más caro. Ah. Hay una en Macao, que, que sí, que le da más servicio a los estudiantes de la universidad, pero tienen, trabajan en libros generales. Este, sí, se me olvida el nombre, pero hay una en Macao. Sí, sí. Ok. Sí. Y había otra en Fajardo, que estaba dentro de la Interamericana, pero esa cerró. Uh -huh. En Caguas también había, había una que desapareció en el Centro de Bellas Artes, si más no recuerdo. Sí. Eh, Estaba usted, en el sótano. Sí, de apellido Gómez, era quien manejaba sí. la. Pedro Gómez. La, Pedro Gómez, sí. Creo que era el, sí. sí. Y después hubo un, un grupo de jóvenes que trataron de hacer algo que lo, lo combinaron con otras cosas este, en la Plaza del Mercado, en Cagua. Pero creo que, que no, no, no sé, lo, o sea, no, no, no creo que estén funcionando. Oigan, y ya, ya para ir cerrando, eh, y, y ahora que traes ese tema de una librería un poco con, con otra mirada, qué sé yo, más comunitaria quizás, ¿qué piensan de, oh, Tamara y Rafa también pueden puede dar tu opinión, qué piensan de libros libres? Que ahora esa iniciativa, eh, por lo menos la que yo, por la que más transito, que es la de la calle loiza se sí. ha convertido cada vez más en, como en un depósito de enciclopedia. No sé si en algún momento... Así, así toda. Muy sí, han terminado todas. Muchas abandonadas, porque en Ponce por lo menos, yo, eh, hubo un tiempo, eh, en el, la zona del pueblo había, pero como nadie nadie nadie quiere hacer el trabajo voluntario de mantenerlos eh, organizados y ese tipo de cosas, este, y, y desapareció. Y entonces ahí hubo otra frente a la Universidad Católica, en Ponce, en la Avenida de las Américas, pero también, es que también eso, eh, como tú dices, mucha gente lo usa como un depósito de libros, de perdón, de enciclopedia, o de libros que de química de hace 20 años, biología. Sí. Sí, <risa> es, yo, yo creo que es una iniciativa buena, pero yo creo que la, la sociedad no está muy educada para para manejar con, con el proyecto, manejar el proyecto. Así que no, no sé qué te parece, Rafa, pero por lo menos en la calle lo hizo casi se convierte en un estorbo porque está en una acera. Uh -huh. En eh, Aguas y... igual había, al lado de la plaza, había un, un espacio de libros libres y sucede exactamente lo mismo. Porque yo creo que quizás como tú dices, Gabriela, un asunto que tiene que ver con... con eh, Ausencia de librería y por lo tanto ausencia de, educa de educación con respecto al, al, al manejo de los libros el, y, el, y el valor que tienen los libros. Libros libres es una excelente idea, pero como muy bien dice Tamara, es necesario que haya alguien haciendo, la, que administre de algún modo lo que está en, lo, en los libros libres. Porque si aparece alguien con una enciclopedia, obviamente no, ese no es el espacio para dejar una enciclopedia, que lo que quieres es botarla, no, no tenerla en tu casa y la botas allí en libros libres. No es, esa no es la función, pero es, una, es, un, es un proyecto muy bueno. Pero necesita de gente voluntaria que también haga el, el, la administración del espacio. Eh, porque esas, esas ideas de que las cosas funcionan orgánicamente sin el razonamiento y la planificación, no, papi, no, no, no, no, no funciona de esa manera. Eh, siempre tiene que haber una organización mínima eh, y que, pues... Eh, eh, Ah, Tú puedes poner un letrero, porque lo he visto, que en muchos libros libras hay un letrerito que dice, por favor, no dije enciclopedia. Eh, sí, pero el letrero no funciona si no hay nadie allí. No, no hay nadie, exacto, exacto. exacto. Sí. Sí, pues, bueno, el exacto. problema ahí precisamente es ese voluntariado, cómo hacer llegar a un voluntariado ya allá casi nadie trabaja por, no, por amor al texto. Exacto, así que. Luego había otra iniciativa que era el ciclo, que lo último que supe bueno, fue vale. que lo se dieron eh, la dirección del proyecto, no sé no sé en qué ha quedado, pero también era una muy buena iniciativa, estaba en distintos cafés. Sí. Y la idea era que tú pon ponías un valor a los precios, a los libros usados, y, y tú como ciudadano tenías que ser lo, lo, lo suficientemente responsable para el dejar en el busado. ¿Verdad? Sí, Eddie. Eddie, Eddie estuvo en Eddie un principio, sí, en un principio él estuvo eh, envuelto en ese proyecto, pero luego salió y se quedó a cargo una, una señora que no era de aquí, no era, aunque vivía en Puerto Rico, pero no había nacido en Puerto Rico. No sé qué pasó con con la librería está el invento el, el proyecto no sé, igual una, una, una buena idea eh, pero pues necesita administración necesita alguien que se dedique a, a, a manejar eso, pero no, son, son, sí, buenas ideas, son buenas ideas y, y yo pienso también el, el curar, que por ejemplo que no te dejen libros con enfermos, con, enfermo, con hongos con esto, con aquello, porque lo que eh, eh, dónde los llevas, que no se mojen, que eh, todo ese tipo de cosas, porque es como dice Rafaelita, se convierte en un vertedero. Realmente, digo, yo no me pararía a escalpar dentro de esos libros. Si no están bien puesto yo ahí no voy a escalpar. Sí, sí. Porque no vas a encontrar nada que, que digo, eh, el que, eh. que aprecia realmente en Río Piedras hay un el, el... Tamara, Tamara ha ido un par de veces allí porque yo la, la he visto, Yo hemos hablado en, en Casa de Paraíso, en Río Piedra. hay un espacio pequeñito eh, de libros que si te gusta te los llevas y si hay alguno que te parezca que le va a interesar a alguien lo dejas allí, igual es como es como una especie de, de libro libre pero con cierta curadoría pero, pero acuérdate, eh, no, no, Fabián, no puedes dejar cualquier eso, cosa allí Fabián, Fabián el dueño de Paraíso fue trabajó en una librería así que se sabe sí. Fabián, el de El Paraíso, trabajaba en sí, sí. Cronopio, en el viejo Santo. Así que Fabián sabe del libro. Sí. Sí. Bueno, pues quizás eso es una buena iniciativa para una idea para los que tengan eh, algún lugar de comer, pues al poner algún espacio pequeño para, para eso. Sí, sí. El, el, el espacio de los libros... Eh, digamos natural es una librería pero los libros tienen espacio en cualquier otro sitio este, hay, hay farmacia que tiene el libro <ríe> así que no, no está mal que una cafetería tenga ese espacio de libros, un restaurante un, claro. los libros están chéveres, quedan lindos en cualquier sitio <ríe> dan ese aire de intelectual ¿verdad? <ríe> bueno mira nos preguntan por aquí ya para hacer real, que si no se venden libros usados frente a la UPR no, yo... No, por lo menos en los... Wow. Yo no sé quién hace la pregunta, pero eh, eso me, me trae al 1978 que había <risa> dos espacios frente a la universidad en, una, sí. en unos vagones eh, donde se vendían libros usados. Pero yo eso pienso... no está ahí hace años. No, no, yo, yo estuve en la OPR en ahí en Río Piedra, no sé, eh, de 2008 a 2017 y no... No, no, eso... No estaba, así que... Eso dejó de estar allí, yo creo que hace como 20 años. Bueno, pues, eh, Madeline, es Madeline Ramírez. Es... <risa> <risa> Qué tiraste sí. al medio, la, tiraste al medio. <risa> no, lleva tiempo el tiempo que no, que no hay espacios allí, que, que, que está chévere. Era, era, bien, era bien bueno en eh, un vagón con, con libros usados, sobre todo libros de texto que se asignaban en algunas clases. Sobre mm. todo las de humanidades y español, eh, y había una, un camioncito que vendía libros usados, pero hace muchos años de eso. Sí, sí. Lo más cercano a eso es para el periodo de, de inicio de semestre, que separa gente por el Boricua, por estas calles y por, más cercanas. Por, el cardille, por el cardille, en canto, Desde el sí. baúl del carro lo sí, Exactamente, es lo, lo más cercano que he visto, madre así que está estás atrás. <risa> ese, ese es otro ese es otro proyecto si alguien nos está escuchando y está pensando bueno y cómo puedo vender libros pues mira, eh, puedes, puedes tener un vagoncito, una guaguita una van y puedes ir por diferentes lugares vendiendo libros y te lo vamos a agradecer también. Eh, fíjate, eso también sería, en vez de vender donas y, y quesitos <risa> Oh, vender donas, mira. quesitos y libros Ah, bueno también Tú sabes que eh, Jaime Córdoba se pasaba Ajá. diciéndome, tienes que, mont tienes que montar un una librería en rueda y te vas por los pueblos por ahí, en las plazas, en los domingos, y yo ahí, pero era una idea genial. Pero sí, bueno, ay, me acuerdo la que tú sabes que era el rey de los que inventaba. Sí, este, sí puede ser. El, el gran Jaime Córdoba. Exacto. Entre boceteos y libros, y llegas a, llegas a la ciudadanía con un boceteo anunciando libros. Sí, eh, eso era un proyecto del Estado, cuando Puerto Rico tenía un, un Estado que, que más o menos administraba de manera racional el, el país, estaban la, las bibliotecas de aquellas ambulantes, que la, eran unas guaguas, la, que la. llevaban libros a, a comunidades. Sí, de ahí... ¿No es mala idea? Sí, sí. Mira no, a ver, no, Tamara. Bueno, <ríe> Bueno, gente, pues con la idea de la guaguitas rodarse, no nos vamos despidiendo gracias a las personas que sintonizaron gracias a ti Tamara por gracias, finalmente pudiste conectarte gracias eh, Tamara gracias, a Luis, a Luis le, damos, le damos saludos a Luis bendito que no se, no se roche, que, que no pasa nada, ya, ya tendremos tiempo de compartir en otro live ahora yo estoy pensando ah. todo, toda la noche eso de la guaguita con los libros no, de verdad te lo digo que Jaime te pasaba <risa> Él, tú no sabes, no que, él, no, y él era, tú sabes que él cuando le daba con algo, <risa> pero sí, sí, ¿por qué tú no pones un, y, y, no, Y los domingos, un día así como los domingos, hice una vender libros en las plazas. Bueno, Déjame gracias. tengo 80 años, lo hago. <risa> bueno, que descansen, hasta la próxima. Nos, Nos vemos, me voy a y cruzar ahí. Adiós.